Existe un lugar llamado Planeta Viña donde las uvas crecen de todas las formas y colores. Allí se encuentra la aldea donde cada año, en los días en que los racimos alcanzan su punto más dulce, se escucha al atardecer el grito del Uva Luba. Es la manera de decir que falta muy poco para la vendimia. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.